Dime si quieres estar contigo. Que soy Si tú me quieres, por favor, he sufrido y me he dado tanto por tu amor, y en la noche que las estrellas... Salen, Oh,